Condominio. presentan la sección micondominio.com en el solidario una nueva vecina en la junta de condominio nos rinde cuenta no responde preguntas, amenaza y agrede verbalmente entonces la pregunta, Elías: ¿qué podemos hacer? ustedes la eligieron, ustedes la pueden revocar si una persona que acaba de ser electa en la Junta de Condominio tiene esta actitud, no rinde cuentas, le contesta de una manera grosera, incluso agresiva, amenazante, dice que es abogada y que por eso ella va a actuar jurídicamente contra los vecinos y tiene a la comunidad amedrentada, ustedes la eligieron, ustedes le pueden revocar el mandato de forma inmediata, o sea, basta hacer una carta consulta, eso sí, tiene que movilizarse, la comunidad tiene que lograrlo, tiene que hacer lo posible a través de la carta consulta Y en el caso de que ustedes crean que hay alguna manera, alguna forma de solucionar esta circunstancia, se puede buscar un, una fuente externa de mediación, de intervención allí para dirimir los conflictos. Pero si ustedes la eligieron y no están conforme con su gestión, la legislación en materia de condominio es muy clara, también en general en la Constitución venezolana. Si usted lo elige, usted lo puede revocar